El pueblo todo observó que a don Manuel le menguaban las fuerzas, que se fatigaba. Su voz misma, aquella voz que era un milagro, adquirió un cierto temblor íntimo. Se le asomaban las lágrimas con cualquier motivo. Y sobre todo cuando hablaba al pueblo del otro mundo, de la otra vida, tenía que detenerse a ratos cerrando los ojos. «Es que lo está viendo», decían. Y en aquellos momentos Blasillo el Bobo, el que con más cuajo lloraba, porque ya Blasillo lloraba más que reía, y hasta sus risas sonaban a lloros. Al llegar la última semana de pasión, que con nosotros, en nuestro mundo, en nuestra aldea celebró don Manuel, el pueblo todo presintió el fin de la tragedia. Y cómo sonó entonces aquel, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El último que en público sollozó don Manuel... Y cuando dijo lo del Divino Maestro al buen bandolero, «Todos los bandoleros son buenos», solía decir nuestro don Manuel aquello de «Mañana estarás conmigo en el Paraíso». ¡Y la última comunión general que repartió nuestro santo! Cuando llegó a dársela a mi hermano, esta vez con mano segura, después del litúrgico «Invitam a Eternam», se le inclinó al oído y le dijo no hay más vida eterna que ésta, que la sueñe en eterna, eterna de unos pocos años. Y cuando me la dio a mí me dijo, reza, hija mía, reza por nosotros. Y luego, algo tan extraordinario que lo llevó en el corazón como el más grande misterio, y fue que me dijo con voz que parecía de otro mundo, y reza también por nuestro Señor Jesucristo me levanté sin fuerza, así como sonámbula, y todo en torno me pareció un sueño. Y pensé, habré de rezar también por el lago y por la montaña. Y luego, es que estaré endemoniada. Y en casa ya, cogí el crucifijo con el cual en las manos había entregado a Dios su alma, mi madre, y mirándolo a través de mis lágrimas, y recordando el, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? de nuestros dos Cristos el de esta tierra y el de esta aldea, recé, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Primero, y después, y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Luego me volví a aquella imagen de la dolorosa, con su corazón traspasado por siete espadas, que había sido el más doloroso consuelo de mi pobre madre, y recé, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y apenas lo había rezado cuando me dije, ¿Pecadores? ¿Nosotros pecadores? ¿Y cuál es nuestro pecado? ¿Cuál? Y anduve todo el día congojada por esta pregunta. Al día siguiente acudí a don Manuel, que iba adquiriendo una solemnidad de religioso ocaso, y le dije, Recuerda, padre mío, cuando hace ya años, al dirigirle yo una pregunta, me contestó. Eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia, que os sabrán responder. Que si me acuerdo, y me acuerdo de que te dije, que esas eran preguntas que te dictaba el demonio. Pues bien, padre, hoy vuelvo yo, la endemoniada, a dirigirle otra pregunta que me dicta mi demonio de la guarda. Pregunta. Ayer, al darme de comulgar, me pidió que rezara por todos nosotros y hasta por… Bien, cállalo y sigue. Llegué a casa y me puse a rezar, y al llegar a aquello de «Ruega por nosotros, pecadores», ahora y en la hora de nuestra muerte, una voz íntima me dijo, «Pecadores, pecadores nosotros, ¿y cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro pecado, padre?» «¿Cuál?», me respondió. Ya lo dijo un gran doctor de la Iglesia Católica Apostólica Española. Ya lo dijo el gran doctor de La Vida es Sueño. Ya dijo que el delito mayor del hombre es haber nacido. Ese es, hija, nuestro pecado, el de haber nacido. ¿Y se cura, padre? Vete y vuelve a rezar. Vuelve a rezar por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sí. Al final se cura el sueño, y al final se cura la vida, al fin se acaba la cruz del nacimiento. Y como dijo Calderón, el hacer bien y el engañar bien, ni aun en sueños se pierde.